¿Cómo estudiar con regularidad durante los días de colegio? ¿Cómo estudiar con regularidad mientras la escuela o el colegio está abierta? Ya que piensas que la vida va más rápido de lo que es. Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre este tema durante los próximos cinco o seis minutos. Soy Nila y ya que hoy es vuestro primer día de colegio, de escuela o de cualquier curso profesional que tengáis, vamos a ver qué es eso que no os deja estudiar durante todos los días y cómo afrontar ese problema. Imagina que tienes que andar 500 kilómetros en un año. Luego piensas que habías tenido más de 300 días. Luego son 165. Y después de unos días solo te quedan dos meses. Y sigues pensando que serás capaz de cubrir esa distancia y al final te das cuenta de que tienes muy pocos días y empiezas a correr rápido pensando que serás capaz de cubrir la distancia que te queda. ¿Crees que serás capaz de alcanzar tu propósito? <ríe> y más semana o que estudiarás a tope los últimos 15 días, luego no será suficiente si quieres obtener buenos resultados. Te pondrás en duda a ti mismo y empezarás a pensar que eres un estudiante mediocre. Pero no eres un estudiante mediocre. Tienes una gran fuerza para alcanzar el nivel más alto, pero no estás esforzándote desde el principio. Vamos a ver cómo podemos inculcar el hábito de estudiar regularmente. Amigos, hoy os voy a decir cómo aplicar el hábito de estudiar desde el primer día. Cada vez que vayas a hacer algún trabajo, estará bien o mal. Una voz interior te incitará a hacer el trabajo, mientras que otra voz te dirá, no lo hagas, relájate. Primero tienes que decidirte. Sé que es muy difícil leer al principio porque las vacaciones se terminaron el mes pasado. Es muy difícil concentrarse en leer libros. Pero empieza leyendo despacio. Aunque tengas el hábito de leer 15 minutos los primeros días, entonces empieza leyendo esos 15 minutos. Primero. Cuando empieces a convertirlo en un hábito, tu tiempo se incrementará gradualmente. Al principio te aburrirás después de 15 minutos, luego serán 30 minutos y gradualmente serán 3 o 4 horas. Segundo, siempre tienes que mantener el ambiente deseado. Queda con buenos amigos y ten amigos que hablen mucho sobre los estudios después de quedar. No te sientes incómodo porque no sepas cómo responder a las preguntas de tus amigos. Y no te preocupes por cuánto tiempo estudias. Continúa con tus esfuerzos. Un día sabrás responder a todas las preguntas de tus amigos. Eso te motivará más y te sentirás con más ganas de centrarte en los estudios e incrementará tu confianza en ti mismo. Tercero, Tienes que crear un horario y seguirlo. Se tiene que adaptar a ti, a las horas que pasas en el colegio y al tiempo que tienes después para leer. Mantén un horario en el que puedas quedar con tus amigos. Tiene el hábito de mantenerte alejado de las redes sociales como WhatsApp, Facebook, etc. Y aléjate de los que pueden interrumpirte o molestarte. En base a tu horario de clases, pronto subiré un horario a este canal para que sea de ayuda. Para mantenerte actualizado, por favor suscríbete a nuestro canal. Conclusión. Hay tres pasos que deberías seguir para que estudies diariamente durante los días del colegio o la escuela. El primero es que te decidas firmemente y empieces a estudiar. Segundo, haz amigos que estudien y con los que puedas debatir. Y tercero, que sigas un horario. Si te gusta este vídeo, comenta, compártelo con tus amigos y estarás al tanto de vídeos buenos que te mantendrán actualizado.